¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. Al estar ya en noviembre, el 25 de noviembre, ser el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que sería hombre-mujer-violencia-contra, el vocabulario de hoy trata sobre violencia de género. Empezamos. Tenemos eh, violencia de género, violación, machismo... Feminismo, que sería de mujer eh, igual. Igualdad. Derechos humanos, que sería derechos, esto es abogado, pues derechos humanos. Eh, ayuda. Si yo ayuda sería así. Si me ayudan, pues a mí. Eh, acoso, por ejemplo, acoso sexual. Educación sexual esto es profesor educar educación sexual empoderamiento porque asciendes en discriminación o discriminación positiva discriminación positiva. paridad paridad víctima. Maltratado, que sería la persona que maltrata. Gracias, adiós.